El marco teórico ya sabe que son cinco internacionales y cinco nacionales, ¿cierto? Sí, sí está. No, acá tiene que corregir los antecedentes. Se les envió a ustedes un modelo, ¿o no? Primero van los datos del autor. Luego va... Entre paréntesis... El año, luego va el título de la investigación, lugar donde se presenta o se presentó. Luego va el objetivo general, va la metodología empleada. Y finalmente va a sus conclusiones. Ese modelo se les envió usted no lo tiene sí, o sea. si lo tiene pues si debe mirar ese modelo mira a ver. y son cinco cinco antecedentes internacionales y cinco nacionales de los cinco últimos años eso ya lo he reiterado cuántas veces, ya por favor. Y eso va a tener que modificar aquí. Los antecedentes son libros, o perdón, son artículos, tesis, tesinas, que se han hecho similares o semejantes al de su trabajo. Por eso son antecedentes internacionales. Reitero, son tesis, tesinas, pueden ser artículos. Ya, pero usted aquí no me habla nada de eso. Ya. Son cinco de cada uno. ¿Ve? Y usted no lo ha hecho así. Para eso se les envía un modelo. Pero no ha hecho usted eso. Y a eso hay que corregir. Ya. Tanto los nacionales como los internacionales. usted está viendo cómo ha presentado a sus compañeros, allí está. Eso va a tener que corregir todo. ¿La base teórica de dónde salen? Carpio, de, las dimensiones. de sus dimensiones. Esas dimensiones deben estar en su matriz. Empezamos a definir las variables y luego sus dimensiones. No hay que abusar de las mayúsculas. No hay que abusar de las mayúsculas. Mira. A ver. Las mayúsculas van en los títulos o subcapítulos. Y cuando se inicia solo la primera letra va en mayúscula. Aquí sí está bien, mira, a ver. ve. ¿Ves? Mira, me escribes así y luego mira cómo tienes acá. ¿Ves? No hay un orden. De nuevo volvemos acá. Mira, a ver. Ya eso, todo eso hay que corregir. ¿Ves? Mira, ve. Me escribe esa mayúscula y luego así debe ser. Ya eso está para corregir. Ya todo se corrige, pero hay que hacerlo con tiempo. Si no, después vienen los problemas, pues. Ya aquí en las definiciones deben ser mínimos 1, 10 o 12 a 15. Tienes uno tienes dos Debes ampliar eso. Aquí te faltaría el nivel, ¿ves? Tipo. Nivel. Falta el nivel. No sé qué nivel será. Puede ser descriptiva. Puede ser correlacional, pero eso lo determinas tú. Te falta la descriptiva, a pesar que aquí te pide tipo y nivel. Y aquí está el diseño. Y no te olvides que entre párrafo y párrafo va dos despaciamientos. De ya las hipótesis también salen de las variables, de sus dimensiones, de la variable dependiente. ¿Cómo llegaste de tu población de 280? a 80? ¿Cómo llegaste? Aló, Carpio? Sí, doctor. ¿Cómo llegaste de 280? a 80? ¿Qué hiciste? Eh, encuestas. Encuestas. A ver, descríbeme, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegaste de 200 a 80? En una tesis el jurado te va a preguntar eso y si no lo respondes te va a desaprobar. Por eso yo te pregunto, ¿cómo llegaste de 200 a 80? ¿Qué hiciste? ¿Ves? Debes repasar. Yo no pongo los números porque a mí se me ocurren o alguien me dijo, no, yo debo saber cómo llegué de una población de 80 a una muestra, o perdón, de una población de 200. A una muestra eh, de Uchel. Es un apro aproximado, doctor. Ah, pero no tú se debes saber, ¿no? una Claro, debes aplicar alguna fórmula, alguna definición de algunos autores. que dicen al respecto? Se debe poner un autor, ¿no? Que... Claro, Confirmar el autor dice, ¿no? ¿Qué tipo de investigación es, cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Pero eso no dice aquí. Debes ponerlo, porque tú me pones básica, teórica, pura. Debo cuando, ponemos, siguiente. cuando tenemos básica, teórica y pura, significa que es teoría, que es doctrina, hay aportes teóricos. Ya por eso aquí me debe definir qué nivel es y el diseño. Es no experimental. Ya bueno, ya este cronograma ya es un cronograma no de tu autoría. Falta el presupuesto. En el presupuesto deben ir todos los gastos. Sí, yo ya lo tengo. Está pegado, ¿no? claro. Y la bibliografía, ¿no? La bibliografía, ¿ves? La bibliografía no es así. Ahí así me faltó no un es, poco por trabajarlo. Claro, debes corregir la bibliografía. Mira, ve. Ah, todo esto hay que corregir. Es que como lo has escrito así, de repente te has equivocado, ha habido algún error, por eso está arrojando así. Ve, el peruano, así no se escribe. ¿Qué, ¿Qué dice el peruano? ¿Qué artículo? ¿Qué libro? ¿Qué ley? Banco Mundial, pero ¿qué? En una bibliografía va el autor, va el año, va el título, va la editorial o la ciudad. Eso lo hemos hecho ya con un tutorial. Y en tus anexos ya tú sabes que va a ir tu matriz de consistencia, matriz de operacionalización y va tu informe del turnitín al 28%. Ya, ya. Una vez que acabe, te lo envío ya. Sí, doctor. Gracias, ya, doctor. Gracias. Déjame un momentito avanzar con los demás trabajos. Sí, ya, ya, tú eres, tu apellido es Carpio, cierto? Eh, sí, doctor. Carpio Sánchez. Ya, Carpio Sánchez. Ya, déjeme revisar el otro trabajo y luego lo envío. Luego tengo Ramos Caguana, Nancy, ¿se encuentra? No, no. Ya, está observando su trabajo, ¿no, Ramos? Sí, no, no, no. Ya, A ver, ya este es su trabajo, ¿no? El incremento de violencia y feminicidio contra las mujeres en tiempos de cuarentena por el COVID-19. Ya. Ya sabes que la primera página no se enumera, ¿cierto? No, pero y debe ir en romanos. La segunda sí, debe ir en, en romanos. Eso ya lo hemos hecho. Nancy, ¿dónde estuvo usted? Yo sí, Estaba escuchando. se como... Me cruza otro. Todo eso va en romanos, ¿cierto? Sí, sí. Justo ahí está. Va en romanos. Ajá. ¿Y dónde empieza el número uno aquí? ¿O ah, no? Ya. Eso sí. Ajá. Aquí me empieza recién eso. en uno, ¿ve? Y ahí me falta. Aquí Mira. empieza en uno, ¿ve? Descripción del problema es macro internacional. Luego viene el Perú, localidad o región, donde yo voy a hacer, describo, por ejemplo, aquí, aquí yo tendría que describir cuántos homicidios se han hecho en Arequipa, ¿cierto? Porque su tema es incremento, violencia y feminicidio en Arequipa, ¿cierto? ¿Cuántos casos se han atendido? Y luego viene la pregunta. Me supongo que estas preguntas salen de su matriz de consistencia, ¿cierto? ¿O matriz de operacionalización? Sí, al igual que los objetivos. Ya todo eso guarda relación. Alcance, le faltaría aquí que la limitación o limitaciones, ¿cierto? Allí me debe poner usted qué limitaciones ha tenido. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Pero usted la sabe, eso debe escribir. El marco teórico, ya saben que los antecedentes son cinco de los últimos cinco años. Mire, ve. ¿Así se le dijo que pusiera? No, doctor. Yo iba a corregirlo. ¿no? Claro, ya usted sabe que debe corregir esto. Sí, ya, no se olvide de la sangría. Y entre párrafo y párrafo debe haber dos de Ya sabe que va de mayor a menor, ¿no? En los años. Ah, sí, claro. No abuse de los de la mayúscula. Ya, no abuse de la mayúscula. Ya usted sabe que hay un orden A ver, aquí primero van los datos del autor, ¿cierto? Ya, y luego va el año entre paréntesis, ¿correcto? Luego va el título del trabajo de investigación, ah. el lugar donde se presenta, ¿correcto? Luego va el objetivo general, ¿o no? Va la metodología y finalmente va las conclusiones. Eso es el orden. Ah. Eso se les envió también un modelo. Por eso ustedes deben estar atentos a las clases. ¿Ve? Aquí está, por ejemplo, está por corregir. Este es el título. ¿Dónde se presentó? ¿En qué lugar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la metodología? ¿Y cuál es la conclusión? Se le dio un modelo, ojo, se le dio un modelo desde un inicio y lo hemos venido, ojo, revisando. Por eso siempre les pedía su trabajo, su avance, ¿no? Para ir corrigiendo, ya eso debe corregir. Las bases teóricas salen de sus variables, ¿cierto? De sus dimensiones. ¿Eso está para culminar o no? No, pero... Ella debe estar ya en un avance, ya. Debe terminar eso. Ya. Allí debe culminar. Ojo. Culminar. La base es teórica, debe culminar. Su trabajo es correlacional, ¿cierto? Ya. Mire, observe. Si su trabajo es correlacional, hay que buscar entonces la correlación de las variables. A ver, dice, ¿cómo influye? Ya no debe ser cómo influye. Debe ser cómo se relaciona o no. Porque lo estoy viendo en la metodología. ¿Cómo relacionar? ¿Cómo influye? Ya no, pues. ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona? Así debe ser. ¿Para qué me pone influye? Si su trabajo es, es descriptivo, correlacional. Describir cómo se relaciona. Describir cómo se relaciona. Describir cómo se relaciona. ¿Ve? Describir la influencia. Describir la relación. Así. Identificar la relación. Porque usted me dice describir, de describir. Ya, eso debe ir a su matriz. Y allí lo corrige. Porque usted me pone en su metodología que su tra trabajo es correlacional. Mira, aquí está. ¿Ves? Mira, ver, te lo voy a poner de celeste ya. Aquí me pones tú, que es descriptivo o no? ¿Observas o no? Sí, no. Tus hipótesis. La principal causa, a ver, ¿cómo es esto? Esto debes revisar, ya. Hay que revisarlo con tus problemas. Así debe ser, a ver, te voy a poner un ejemplo, a ver. a ver. debe ser así. El incremento de la violencia y feminicidio contra las mujeres. ¿Se relacionan en tiempos de cuarentena por el COVID en Arequipa? ¿El confinamiento influye? No. El confinamiento del COVID-19. Se relaciona, debe chequear todo esto ya, con la violencia. Los factores sociales, se relacionan. Los factores de riesgo, por eso hay que chequear. Se relacionan, así puede ser, pero hay que chequearlo. Esto hay que acabarlo también, esto hay que acabarlo. Todas tus bases teóricas deben estar aquí, como dimensiones. Ven, ahí está. Ahora tienes que corregir. Tienes que corregir lo que he corregido, lo debes trasladar acá. Tus problemas, objetivos, hipótesis, lo debes trasladar. La referencia, ya sabes cómo deben ir. Ya, tienes que... Corregir todo eso, por favor. Ya, doctor, me lo envían. Ya, ya sí. Si un momentito terminar gracias. primero, ya. Luego no, te doctor, lo envío, gracias. no te preocupes. Vamos a ver el otro trabajo de su compañero. Usted es Ramos Caguana, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver el de Sedano. Sedano, ¿se encuentra? Sí, doctor. Ya, ¿Este es tu trabajo, Sedano? Sí, doctor. A ver, vamos a ver. Vamos a darle una chequeadita. Atrasado, no, no entendía bien, pero he estado revisando las clases y he empezado a avanzar, doctor. Por favor. No, sí, pero ya deben estar acabando, ya, hijo. No, estoy doctor, doctor, pero va a tener que avanzar sí. estos días. Sí, búscate a alguien que te apoye, no sé, pero ya deben acabar, ya. ¿Qué, doctor? A ver, si me ya me no me queda me... nada, ya. A ver, ya este es tu tema, ¿cierto? El derecho... Doctor del niño y vivir en familia en relación con el interés. Entonces tu trabajo es correlacional, ¿correcto? Es cierto. Por el término en relación. La introducción va aparte, ¿cierto? Es cierto. La introducción, ya les he dicho, debe ser breve. La introducción es una descripción del problema. ¿Qué pasa con ese problema en esa ciudad, en esa localidad? Me haces una descripción breve, interesante. Luego viene el objetivo principal o general y también los, las palabras claves. La introducción debe hacerlo en un párrafo de 10, 12, 14, 16 líneas, suficiente. Y el planteamiento va en otra hoja. Ya sabes que el planteamiento es macro. ¿no? Luego es micro, nacional, regional o local. No te olvides que entre párrafo y párrafo debe haber dos desfaciamientos. Y también no se olviden de la sangría. Debe sí. haber sangría. Eso lo deben manejar ustedes ya. ¿De dónde salieron tus preguntas específicas y tu pregunta general? De la matriz, Puerto. Ya. Ya sabes que es 1.5. Okay, okay. Objetivo general: determinar la relación. Específico, es analizar en qué medida el divorcio afecta el derecho al niño a vivir en relación, ya. Me parece que eso está bien, pero hay que cotejarlo ya. Okay. Justificación. Ya teórica, metodológica, ya eso hay que irlo corrigiendo ir enumerando ya. A ver los alcances, ya saben que la letra es Arial 12, 1.5 y hay que justificar. ¿Y qué, ¿Qué limitaciones has encontrado? Bastante, doctor. ¿no? Con del de tema de biografía, manejo y terreno. Pero debes escribirlas o no. ¿O qué, doctor? Allí está. Debes escribirlas. Yo no sé si te dan cuatro, cinco, seis, quizás más. Pero debes escribirlas. ¿Cuáles son? Ya el marco teórico, todo título, todo capítulo, ya saben ustedes, va en el centro. Mira, ¿Y esto qué es? ¿Por qué está aquí esto? Esto es índice, ¿por qué está ahí? ¿Eso no debe ir ahí o no? No, no, doctor, no. no no sé cómo ubicarlo. Por, eso, de... por eso tienes un esquema, ¿ves? Mira, por eso tienes un esquema. Ese esquema debe estar acá. Mira, Debes ordenar tu esquema, tu índice, y a partir de allí te guías. Ya, doctor. Ya, debes ordenarlo. Si no, se ve horrible, feo. Ya eso ya se supone que tienes tu matriz, ¿cierto? Sí, doctor, está más abajo, lo revisar, doctor. Y allí debes jalar tus preguntas, tus objetivos. Ya está para desarrollar todo. Doctor, ¿qué puede eh, eso está para desarrollar ya. Todo debe estar lleno ya. Ya tienes que ponerte a trabajar nomás. Ya tienes tu matriz. Debes ir ordenando, desarrollando todo el trabajo. ¿Correcto? Ya, doctor. Bien, lo voy a enviar ya. ya muy mal, doctor. Gracias. Ahorita envío ya. Los tres últimos que he chequeado los envío. A ver, un momentito. A ver, revisen. Acabo de enviar el trabajo. Ya me llegó, doctor. Carpio. A ver, chequeen, chequeen. Ya. El último trabajo fue de Sedano, ¿cierto? Pregunto, ¿el último trabajo fue de Sedano? Sí, doctor. Gracias. Ya. Ya envié el trabajo de Sedano. El de Ramos y el de Carpio. A ver, chequen, ahí envié los últimos trabajos. ¿Alguien más va a presentar su trabajo? Bien. Entonces tenemos que ponernos a trabajar, por favor, señores. Ya no hay disculpas, por favor. Así con esos términos. Su trabajo deben estarlo enviando por el... Por el grupo, envíenlos, pero completos, completos, por favor, completos, no no queda otra, otra alternativa. ¿Correcto? ¿Me escucharon? Sí. Ya, la por favor, hay que, hay que ponernos a trabajar. La otra semana ya es la semana 15 y solo quedaría ya el parcial. Y si no presentan sus trabajos, imagínense, ¿qué informe voy a presentar? ¿Se dan cuenta? Entonces nos ponemos a trabajar. Ya tomé la asistencia, nos ponemos a trabajar, por favor. Lo dejo con el tutorial inicial. Nos vemos, cuídense, por favor. Pónganse a trabajar. Buenas noches. Gracias, profesor. Todos a trabajar, por favor. Buenas noches, doctor. Todos. Gracias, profesor. Y antes que nada, reconocer y felicitar a Salazar, a Guillermo. compañera El único que ha presentado y el único que ha aprobado con 19%. Liervo. Doctor, doctor disculpe, ¿ha tomado la asistencia? No me sí, ha tomado sí, tomé. He estado llamando uno por uno doctor, sí, pedí, sí. Primero, primero pedí voluntarios ah, no había ya, ya, voluntarios, ya, empecé sí. a llamar no, no, no se olvide si, si está Zúñiga, si está Arapa. No, no la escuché No, doctor. ya está ya está Zúñiga, no se preocupe Gracias, profesor Vamos, doctor a trabajar, por favor, ya ya, profesor, okay, voy a... todo lo que puedo. Gracias, doctora. Hasta luego. De nada, de nada. esperita para que mi compañera pueda ingresar y ya estamos con ustedes. Muchas gracias.